Hola amigos, bienvenidos al canal de Educa, les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo podemos añadir archivos dentro de nuestro curso en Educa. Entonces, eh, para poder agregar estos archivos dentro del curso, tenemos que estar dentro de nuestro curso virtual donde tenemos el rol de profesor. ¿sí? Y si estamos en ese curso y está desactivada la edición del curso, entonces acuérdense que siempre tenemos que editar, eh, perdón, eh, sí, que activar la edición en este caso para poder conseguir esta funcionalidad. Entonces, eh, vamos a, una vez activada la edición del curso, podemos ir hasta el lugar, hasta donde nosotros tengamos, en este caso, los los archivos que uno quiera subir a su curso virtual y simplemente se va hasta ese lugar ¿sí? activa la edición de su curso y empieza a cargar sus materiales de clase en este caso este material puede ser un video, puede ser un archivo en pdf puede ser un archivo en excel puede ser un archivo en powerpoint no hay ningún problema con eso entonces eh, vamos hasta hasta el lugar donde tenemos nuestro nuestro archivo en este caso voy a usar este archivo que es el archivo de, de usuario profesor del módulo 1 simplemente tengo que seleccionar el archivo ¿sí? y eh, tengo que arrastrar y soltar dentro del curso fíjense que eh, selecciono el archivo, lo arrastro y tengo que esperar hasta que salga esto que está acá que se llama eh, que se puede observar ahí, añada archivos ¿sí? entonces uno puede eh, añadir su archivo directamente arrastrando y soltando, fíjense que si este archivo por ejemplo siguiendo un poco acá el, el, el en este caso el punto 2 quiere que lo ubique debajo de la etiqueta materiales de uso no presencial. Entonces eh, sería materiales de uso a distancia. Yo le llamé acá. Esto yo eh, lo puedo dejar acá sin problema. Que sería de uso no presencial también. O en todo caso lo puedo editar acá. Perdón. cambiar, no presencial porque así pide y directamente le doy en guardar si ¿sí? el primer archivo lo alza ahí después pide alzar otro archivo, no, los tres pide dejarlo allí entonces la segunda forma de subir un archivo es a través de eh, añadir una actividad o un recurso, fíjense que yo puedo subir un archivo desde ahí entonces me voy hasta acá hasta archivo, le doy en agregar esta es la otra manera, la forma más lenta, digamos. Me voy hasta donde está mi archivo, por ejemplo, eh, la rúbrica eh, A3, que ya lo tengo acá, entonces le llamo rúbrica A3. Y acá una descripción, rúbrica A3, eh, directamente lo dejo ahí y acá es donde me voy a agregar el archivo entonces me voy a seleccionar el archivo me tengo que ir hasta el lugar donde está ese archivo yo lo tengo acá en mi, en mi pendrive en este caso lo tengo dentro de esta carpeta lo tengo acá dentro del curso de educa y selecciono la rúbrica A3 ¿sí? en este caso voy a seleccionar la rúbrica A3 pero que el, el que está en, en formato Word sin problema puedo alzar también un, un, un archivo en Word Simplemente le digo que quiero subir este archivo y le doy en guardar cambios. Personalmente me gusta más la opción la primera opción que mostré porque es la opción mucho más rápida. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para subir sus archivos de clases dentro de un curso virtual. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.